Una mechonada será realizada este miércoles en la calle Papi Olivier con la avenida Libertad en esta ciudad de San Francisco de Macorís, demandando la construcción de varias obras en los sectores de esta ciudad. La mechonada está siendo convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular de Falpo. Eh, ya continuamos, llega el día de mañana para la actividad de la mechonada, como parte de la continuación del de proceso que iniciamos el pasado miércoles. Esperamos que la gente se desita. Que siga mostrando esa actitud de lucha y de decisión de arrancar las demandas que este pueblo necesita, como la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, el puente de Ugamba, sistema cloacal, las. La, calles de San Francisco de Macorís, específicamente los sectores populares las organizaciones, que se entregue el terreno, los terrenos que está ocupando agricultura a la universidad para construir edificios y que las condiciones de los estudiantes sean más adecuadas, pero también que se construya la carretera o ...de las calles, la carretera de los de las comunidades de Tanzuela, Aslor ...y otras que están en lucha. Eso es la razón o lo que nos mueve a nosotros... ...a permanecer en la calle, movilizándose... ...diciéndoles a, a estas autoridades corruptas... ...que este pueblo no aguanta más... ...y que este pueblo ha tomado una decisión... ...y va a llegar hasta las últimas consecuencias... ...para que se construyan cada una de esas obras. Y eh, creemos que... Eh, la participación debe ser masiva. ¿A qué hora la Eso será mañana a las 7 de la noche en la Papi Olivier con José del Orbe. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.